Hola, mi nombre es Juan Carlos Aguado Franco. Soy profesor de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y voy a presentar en este primer Congreso Virtual Internacional y Tercer Congreso Virtual Iberoamericano sobre recursos educativos innovadores mi comunicación titulada Los vídeos de ejercicios interactivos como instrumento de motivación, aprendizaje y autoevaluación de los alumnos. Cuando yo empecé a trabajar, utilizaba máquina de escribir. No existían los ordenadores, o al menos no estaba generalizado su uso. También el teléfono que yo utilizaba era muy parecido al que tenemos en pantalla y tomaba notas pues con bolígrafo y con papel. Bien, nuestros alumnos actualmente utilizan ordenadores, tabletas, teléfonos inteligentes, todo ello con conexión a internet, tienen un rápido acceso a la información, eh, un inmediato acceso a la información y están habituados a utilizar estas tecnologías que no estaban disponibles hace unas pocas décadas. Cuando llegan a clases, sin embargo, pueden encontrarse en ocasiones eh, planteamientos un tanto obsoletos. Es decir, la utilización en exclusiva de las clases magistrales para transmitirles la información. He de decir que yo no estoy en contra de las clases magistrales. Creo que tienen bastante importancia en la docencia, pero lo que no se puede ser es ajeno a toda una serie de posibilidades que en el mundo actual tenemos. Y nuestros alumnos, pues puede ser que se aburran, ¿eh? se lleguen a pintar las uñas, etcétera, como estamos viendo en esta diapositiva, bueno, ya sería bastante negativo que se pusieran a leer el periódico o incluso a resolver crucigramas. Fruto de ese aburrimiento, de, ese, de esa sensación de que esto que me están contando lo puedo ver yo. ¿Dónde lo puedo ver? Pues en un vídeo de YouTube o de Vimeo o de tantas plataformas donde puedan encontrar la información de forma rápida más accesible, más amena, que en, la, en esas clases magistrales. A modo de ejemplo, podemos ver, este es el canal de YouTube de, de mi universidad, de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Ahí vemos bueno, el listado de los vídeos más visitados. ¿no? Es un canal joven y, por lo tanto, todavía no llegan a los millones de visitas cada uno de esos vídeos, pero ya podéis ver que mis vídeos bueno pues están encabezando el ranking de los más visitados dentro de, de la Universidad Rey Juan Carlos y es una forma rápida y fácil de acceder a esa información y a, de acceder a esa formación. Pueden eh, ver esos vídeos en cualquier momento, repasar, etcétera etcétera Pero hay también otra posibilidad que es la utilización de vídeos interactivos, que es de lo que trata esta conferencia. Eh, los vídeos interactivos pueden aportar una mayor motivación. Los alumnos están mucho más motivados a realizar este tipo de, de experiencias que hacer simplemente ejercicios eh, en papel, con papel y boli. Eh, es, estos, eh, estos ejercicios interactivos, vídeos de ejercicios interactivos, Facilitan además y propician su proceso de toma de decisiones. Han de elegir entre distintas alternativas, deben hacerlo dentro de un tiempo limitado eh, que está previamente estipulado y que está programado de esa manera para que tengan que hacerlo así. Facilitan o propician ese trabajo autónomo que no sea todo absolutamente dependiente de la clase del profesor, sino que pueden ellos eh, tomar la iniciativa en su proceso de aprendizaje. poner, Como se suele decir, poner a los alumnos dentro de, en el centro del, del proceso de, de aprendizaje. Facilita por supuesto la autoevaluación. Los alumnos haciendo estos vídeos pueden conocer fácil y rápidamente si... Eh, su aprendizaje está siendo apropiado, se están aprendiendo lo suficiente porque irán acertando, irán resolviendo adecuadamente los ejercicios que allí se les proponga. Si ven que fallan mucho, pues eh, se puede preguntar, bueno, ¿y por qué es esto? Lógicamente es porque no han asimilado suficientemente los contenidos. ¿no? Entonces se pueden autoevaluar, pueden saber qué tal van ¿no? de cara... a a la preparación de la asignatura, de los exámenes, de aprender en definitiva la asignatura. ¿no? Se les ofrece, eso era la autoevaluación, se les ofrece además un feedback, un feedback instantáneo eh, en el que no solamente se dice si han acertado o han fallado, que eso sería una forma de, de aportarles feedback, sino que si en el caso de que han, hayan respondido a una pregunta una respuesta errónea a una pregunta, pues se les indica claramente cómo deberían haber resuelto el ejercicio, cómo deberían haberlo hecho. Eso ha tenido, por supuesto, un trabajo previo por mi parte de fabricarles esos vídeos en los cuales explico eh, con todo detalle cómo deberían haber resuelto el ejercicio. ¿Eh? En definitiva, lo que se busca con la utilización de estos vídeos interactivos es un mayor aprendizaje por parte de los alumnos. Ya no solo cuentan con los vídeos explicativos de la materia que tienen a su disposición en mi canal de Youtube o en el canal de Youtube de la universidad en cualquier momento que pueden ir a consultar allí. No, también les he aportado estos vídeos de ejercicios interactivos para que vayan viendo su progreso en, en el aprendizaje y para incrementar lógicamente este aprendizaje, que sin ese, todos estos instrumentos, pues probablemente eh, fuese menos. ¿Quiénes son los destinatarios? ¿A quién les he puesto a su disposición estos, estos vídeos de ejercicios interactivos? En primer lugar, pues a mis alumnos de la Universidad de Juan Carlos, es decir, los alumnos de la asignatura Microeconomía 1 y Microeconomía 2 de la Universidad y de la asignatura de Análisis Económico todas ellas del grado de Economía de la Universidad de Juan Carlos, el segundo y tercer curso del grado. También han sido puestos a disposición de los alumnos inscritos en los MOOC de Microeconomía y de Teoría de Juegos en la plataforma Miriadax. Como sabréis, los MOOC son esos cursos online masivos y abiertos eh, que comenzaron en lengua castellana prácticamente en 2013 con mi MOOC de microeconomía y unos pocos más que salieron en esas fechas y que han crecido mucho. En la actualidad hay de muchas cosas, hay muchos MOOC eh, que constantemente van apareciendo. Y bueno, en mis MOOC de microeconomía y de teoría de juegos pues son muchas decenas de miles de alumnos los que han podido disfrutar de estos eh, vídeos de ejercicios interactivos de los que trata esta comunicación. Cualquier persona igualmente que eh, descubriese o que se dirigiese a mi canal de YouTube podría libremente, por supuesto, utilizar estos vídeos de ejercicios interactivos. ¿Cómo se puede conseguir esa interactividad? Bueno, hay muchas formas, con Spassel, con Kahoot, con Dialogues, con muchas otras maneras de conseguir interactividad. Algunos son más adecuados para algunas cosas, otros para otras. Por ejemplo, Kahoot es... es yo lo considero óptimo para temas de gamificación. Spassel ofrece respuestas y es muy fácil de usarlo y ofrece un feedback bastante instantáneo, pero no ofrece el feedback que yo quería, que era a través de un vídeo donde te lo expliquen. Entonces eso lo he conseguido utilizando YouTube. ¿Cuáles han sido eh, las fases que he seguido en todo este proceso? En primer lugar, he creado los vídeos denunciados, de Los enunciados de los ejercicios que esto es extrapolable a cualquier materia, no hace falta que sean ejercicios, que, que haya que resolver de manera matemática, como suelen ser la mayoría de los que yo hago eh, eh, dentro de la economía, sino que pueden ser cosas eh, en las que no haya números. Pueden ser eh, enunciados de preguntas, simplemente. ¿vale? A continuación he creado igualmente los vídeos explicativos para las respuestas erróneas como anunciaba anteriormente. Y todos ellos los he exportado a YouTube. Eh, unos y otros los he creado pues, eh, con, utilizando distintos programas. O sea, las, eh, la, los vídeos explicativos suelo hacerlos con, con Windows Movie Maker. Con, los vídeos denunciados eh, los hago con Powtoon. generalmente. Hay muchas posibilidades. Esos son los que yo he solido usar. Y los he exportado a YouTube, los he subido a mi canal de YouTube. ¿Eh? Basta con buscar en YouTube canal Juan Carlos Aguado para encontrarlo fácilmente. ¿Vale? Eh, ¿Qué he hecho a continuación? ¿Cuál ha sido la siguiente fase, la cuarta fase? Pues introducir la interacción a través... de las anotaciones. Las anotaciones es, era una, una posibilidad que se incluía en YouTube para poder eh, redirigir a distintos puntos dentro del mismo vídeo o a otros vídeos. YouTube ha eliminado en 2017, a mediados de 2017, la posibilidad de hacer anotaciones, que es como yo los creé en 2016, pero sigue vigente la posibilidad de hacerlo a través de pantalla final. Luego no habría gran diferencia en este sentido. ¿no? Finalmente, la quinta fase sería la puesta a disposición de los alumnos. Lo he puesto a disposición de, lo, de mis alumnos, tanto a través del aula virtual de la Universidad Rey Juan Carlos, como eh, de los cursos de miriadas, como ya dije anteriormente, tanto en el de microeconomía, como en el de introducción a la teoría de juegos. Tengo otro de curso MOOC en la plataforma Miriadas que es de macroeconomía, en el que todavía no hemos llevado a cabo este proceso. ¿Qué forma tienen? Pues bueno, aquí vemos un enunciado: un enunciado de un, de un ejercicio, como habéis creado con Pouchun y con cuatro respuestas alternativas, solo una de ellas es la correcta. Si, la, si pinchamos en la respuesta correcta nos llevaría a otro vídeo de, de dificultad creciente, si pinchamos en una respuesta errónea nos llevaría a a otro a la a eso, como os comentaba anteriormente, a una explicación detallada. Estos vídeos están programados con un tiempo. Al, al final de un minuto, por ejemplo, te sale una pantalla donde te dice que tu tiempo se ha ha finalizado y te dan la oportunidad de pulsar para volver y volver a intentarlo. ¿no? Si sí, esto es eh, la pantalla inicial de cuando un vídeo, eh, eh, o sea, de cuando una respuesta seleccionada ha sido errónea, entonces a continuación salgo yo explicando cómo deberías haberlo hecho. Al, a, tras esa explicación, nos da la posibilidad de pinchar para intentarlo con otro ejercicio, ya que hemos se supone que hemos aprendido a hacer este, ¿vale? la, bueno, En otras ocasiones, cuando ya lo he explicado muy detenidamente, pues simplemente cuando en un ejercicio en un ejercicio similar las respuestas erróneas, pues te lo dice de esta manera, pues golpeándose en la cabeza con el, con este ordenador portátil los personajes, estos vídeos se mueven etcétera y te deja de nuevo la posibilidad de intentarlo ¿Vale? como lo hice pues bueno con las anotaciones como decía anteriormente esta es una imagen de ello ¿no? ahí abajo están puestas en las anotaciones donde te indica que te llevaría a un lugar o a otro se programan con mucha facilidad y te llevaban a a un vídeo posterior si acertaban la correcta o te llevaban a un al vídeo explicativo en el caso de, de pinchar una respuesta errónea. Eh, me pregunté acerca de cómo percibían los alumnos eh, para distintos fines el, el uso de estos vídeos eh, de ejercicios interactivos. he eh, Apreciado que no existían eh, diferencias significativas entre varones y mujeres y la percepción de la utilidad para afianzar conocimientos pues fue muy bien valorada, del mismo modo que lo fue la percepción de la utilidad de autoevaluación, si eran útiles para autoevaluarse, también eh, con altos niveles de valoración por parte de los alumnos, Así como la calidad de los vídeos en sí mismos. La calidad de los vídeos en sí mismos. Eh, por todos los motivos, eh, los alumnos se mostraban muy satisfechos. Y esto es lo que os quería mostrar. ¿eh? Eh, creo que es una herramienta muy útil y que yo la he incorporado ya a, mis, a mi forma de impartir las clases. Sin nada más que comentaros, os doy las gracias por vuestra atención y me despido. Hasta pronto.